¡Ah! Oh. Uh. Bueno y qué tal? Amigos, eh, ¿cómo están? Hoy estamos a un en... nuevo video. No, estamos no, a un nuevo video. Ayer acordamos que hicimos un video. Hoy estamos a 22. Debe no ah. este de pronto deben deben deben no deben deben deben deben deben deben deben deben deben Dippin', dippin', dippin', dippin', dippin', y nos quedamos muy pobres ah. ok, vamos a empezar vende todas tus cosas y te traes mucho dinero y ya ¿Mm? vende todas las cosas que tú no quieras y, y te van a dar dinero y ya y déjalo tranquilo tú ¿Quién no habla? Bueno. Esa es, es mi cosa, pero Sara, pero pues yo poner el celular, no es me interrumpa, ahora tú te vas a mirar el video con esa ropa, ¿Eh? te vas a mirar el video con esa ropa porque